¿Dónde es la weá? Se cayó, el mata, weá. Me está weando. Este, weá. Oye, pero mira, no, weón. Pero ¿cómo se te cae el mapa, conchete? <risa> Saluda hermano ya. Va a empezar un motoblock Ya cabrón. Esto es como una previa que estamos haciendo para el viaje a Chilué. Vamos a cachar qué tenemos que llevar, qué hay que llevar y cuánto vamos a tomar para allá. Así que nos vemos. Pero preséntate, sí, el bomber pura se me había olvidado decirle, yo. yo soy como el hijo del pelado. Yo hago motoblock chiquititos de motos chicas. Corta. Corta. <risa> <risa> vamos. La primera vara. Ni siquiera ir a echar benzina con Chetua. A comprar. Ya sí, hermano. Estamos ready. Ahora sí, benzina. Es Echamos benzina primero. Po? Pero camino para allá tiene que haber una bencinera. Si encontramos una. La primera guay que pillemos nomás, si por aquí no, no nos vamos a poner exquisitos. Lleva loca con vacaciones. Una hora veinte. Oh, hay que hacer la corta entonces, bueno. Son diez para las cinco. All <laughs> Que aquí para allá no hay dos de semáforo, nada, pues weón. Weón, ¿qué hora es? 5.20, tenemos 5 minutos para echar vecina. ¿Sí? Para que lleguemos a las 6 arriba. Puta, pero si llegamos a las 6.10 no creo que le encoloro. color o si. Mira, en caso de nos ponemos a chuparnos. ¿Nos pongo a otro lado a chupar? Pero por ahí habrá otro lugar donde quedarse. El Christian dijo, bro. el Largo dijo que si no llegan, no nos dejan entrar. Eh, ¿Saben que hay que devolver o quedarse en otro lado? No sé, yo no tengo problema en quedarme en otro lado, weón. Total, igual andamos con toda la cueva, con capito. Con cerveza. Y con cerveza, que es lo más importante. Ay, aquí llenamente. tanque va más ¿Ah? Aquí no, hay 93, aquí 97. Ah. <risa> ¿La bolenta? ¿La bolenta? No, el 97. ¿Lleno? ¿La culenta? ¿Lleno? culenta? Sí. ¿La ¿La todo de ¿La Thank <tongue> ¿Estás ¿Ah? seguro que es para acá? Voy a ver el GPS, mi. estamos cagando. Bro. Porque si no, cagamos. Wey, estamos Nos quedan 15 minutos. ¿Estamos bien? No veo nada. Po, estamos ahí. Hay que seguir. De no, hay que seguir. Cierre 20 horas. Ahí <risa> dice 20 21. Bota corrimos para ni una weada, hermano. Ya cabros, llegamos acá a hierba loca. Eh, fue complicado sí, porque estábamos sin benzina había taco eh, este weón se me perdió sí, nos, nos perdía pelado anda lento <risa> parece auto el culé, entonces llegamos así un minuto antes de que ahí dice que será a la las 8 pero en verdad eso es para la salida pero a las 6 había que llegar y llegamos a las 5 58 59 fuimos los últimos a entrar y nos vamos a, ir a curar ahora chao, chao chiquillo <risa> ahí está. ¿Qué sirve, pero si vos hay el mapa, pues weón. Hasta allá arriba, mira. O sea, mira. Hasta allá. Estamos acá. Sí. Hay que llegar ahí, devolverse, para arriba hasta allá. Oh. Debe ser porque está Ya. Cayó, hermano, Me estáis weando Oye mira, mira, wea. pero mira Pero como se te cae el mapa con Y tiene mapa esa weá <tú> Hermano ¿Y hace cuánto bajo se te cayó? Cuando recién subimos weón Que extraño Que se te caigan las weas Qué extraño que se te caigan las weas bueno, bienvenido. Apaga el ventilador, culiado, que no escucho nada. Bienvenido a Chile. Oh. Bienvenido a Chile, ¿qué hace? ¿Cómo lo hacemos? ¿Aló? Oye, al Juanito se le cayó el mapa. <risa> ¿Dónde está Iván? El centro visitante. Ya, sector del bosque, seguimos por esa. Vale. Ya, vale, vale, vale. Nos vemos. Bienvenidos a Chiloe. Cállate, conche tu mare. Se te cae el mapa en Chiloe, te voy a pitear, culiao. Menos 5 azul. Bienvenidos a Chiloe. ¿Dónde? Para la derecha. <risa> Conce mare 4x4 HAHAHAHAHAHA uh. uh. Pero, hay una Pero hermano, déjala en primera, weón. No, weón, está es muy alto. ¿Viste? No, weón. Espérate. ¿Cuánto nos tiramos para arriba? Como 40 minutos? ¿Dónde para arriba? ¿Acá pues weón? ¿Desde la entrada? ¿Fueron, fueron, fueron como 40 minutos? La weá, ¿Cómo se me acaba la batería hermano bueno, oye bueno esto es Chiloé que se lo <ríe> ¿Vos para acá se me acaba la batería Oye, nos tiramos 40 minutos subiendo <ríe> ya vamos a las cosas, ¿no oye y acá estamos cabrón vacilándola estamos haciendo unos fideitos ahí con el Che con el Bomber los otros se fueron a acostar. ¿Qué hora es? Son como las 8. Estamos en el camping Hierba Buena. Hierba loca, Hierba loca, loca. loca. Así que ya sabes la living la, la vida la loca. Vento la, la, la, la, la, la tu, Oye, mañana trekking o no? Oye, acá tenemos la cerveza. ¿Cómo está esta Ahí el parlantito. tiene <risa> el volumen tu tu tu está aquí. ¿Qué weá dice ahí? Glacial... Glacial, buena. glacial Glaciar, la paloma. Sendero mirador. Altitud, 2000 metros de altura. Distancia recorrida, 200 metros. ¿Desde dónde? Desde que empezamos. Será desde allá abajo. Ah, pues eso. Dice, Santuario de la Naturaleza. Eh, cuenta con una extensión de anda de la concha de tu madre. Ya. Entendido. Me da leer. Eso es el umbral de la perdición. Juanito tienes miedo. Sí. Esto es como una película de miedo, weón. Bueno. La, la bruja de. Blair. La bruja de Blair Witch nos va a terminar con No se ve ni verga, weón. Ahora está el cabrón. ¡Uy, ¡Oh, culo! ¿Lo viste? Se ¿Sí? Mira, papá, la bruna se ve. Eh, en el sendero caminando hacia el norte Ah, no sé, no sé dónde sí está a el norte Muy <risa> buen, mira esa guay, ¿viste? Sí No, ¿qué cosa? Mira, mira, mira, mira apuntar Ah, son los bichos culiados por qué? No, weón ¡Es un conejo! No, es un conejo Sí, weón No, weón, es como un gato, weón No que son pocos, ¿eh? No, ¿cómo van, van a ser pumas, weón, no? Eh, sí, en vivo ah. ¡Uh! uh. están acercando, weón, ¿eh? Sí, vamos, nos vamos así, hacia atrás ¡Oh, qué weón, oye, pero.. qué wea Oye, pero no seas maricón, ¿Por qué corre, weón. Este es el oye, pero escuchaste la hueá que te dije, o no, weón. Eh, no. <ríe> Puta, apretar el mal el botón entonces, wey. que íbamos caminando y encontramos como unas weas que eran como unos gatos, weón. Pero lejos ¿sí? Pero lejos. Y este weón del bomber, weón, empezó a. a... Alumbrar los ojos weón y de repente eran como 7, 8 weas, de Con chetones salimos de vuelo, weón. No, weón, te... no, no, pero esto, el botón entonces, yo me perrito la historia. A lo mejor eran libres, pues No, era muy No, weón, eran muy grandes para ser liebres, weón. No, era así, después de volver de verdad, eran como unos gatos las Estaban muy alto para hacerle. Para... Eh, puta cabro, este es el primer día de este fin de semana que estamos teniendo con algunos de los noobs eh, está bastante entretenido hasta ahora. Hubo algo complicado el tema de, de toparnos con algo allá arriba. ¿no? Todavía no sabemos qué. Eh, nos dijeron que eran liebres, bueno, pero era muy grande para ser liebre bueno. Así que quedamos con la duda de qué chucha era, pero estuvo como que eran muchas weas y como que se estaban acercando a nosotros y de verdad que como que... <risa> Igual como que nos dio miedo la wea así que salimos de vuelo nomás. Creo que son como las dos y media de la noche más o menos. Y ya nos vamos a acostar, ya estuvo harto el video estuvo bastante interesante, bastante bueno, la verdad, para serles francos. Y eso, pues, wey. ha sido un día la raja, weón, lo he pasado muy bien hoy día. Y eso, wey. nos vemos mañana temprano. <risas> ¿Cómo están, cabrón, Espero que estén bien. Yo amanecí hoy sábado, la mañana del sábado, a las 8 y media de la mañana. Eh... El ruido del río es bastante fuerte, estaba al lado del río. Y la verdad me despertó. Wey. Lo que sí me hubiese gustado dormir un poco más, he tratado de dormir y no, no pude. En fin, el tema es que hoy ya se nos van a agregar algunos nubs más uh, a este camping de fin de semana. Así que no, vamos a estar la roja. Espero que eh, salga todo bien hoy día, que no nos aparezca otra weá que nos quiera comer en la noche. Y el Che, ya está hueando afuera, voy a abrir a ver si es que lo vemos, está, está gritando ahí. Despiértese, frufo culiado, ¿Cuál es su problema? La gente normal duerma hasta ahora, hora, Estoy levantado a las 6 de la mañana. ¡Me estáis hueando! Estoy sentado, inclusive. Diseñé dos sistemas hidráulicos y hídricos para poder cargar la batería y uno solar. Y los tengo todos en papel. Amiguitos, buenas noches. Buenas noches. Dale <ríe> te la raja. Oiga vecino. ¿Por qué no se queda callado un ratito que quiero dormir? Andala. Andala. Oye, ¿qué vamos a hacer hoy día? Chela, chelas, chelas. tenemos que hacer hartas cosas. Descubrir, mira. ¿Quiénes fueron los que se comieron la basura? Se la recontra ¿Qué? comieron. Está la basura comida. Oh. ¿Viste ¿Viste con la, la guada de ayer? Oh. La weón ayer que todos nos, todos nos cagamos en la risa y está. Habrán sido ratones. No, no, wea, no wea, lo weón, oh. igual para allá arriba también están todos a la vuelta comida. Bueno, no habían comido algo, me parece que se me el pan, weón. Me... ¿El pan había quedado arriba de la mesa? Sí. Si arriba de la mesa, fuiste bueno, se lo comieron, Uy, está esto tonto. Nosotros guardándolo para el desayuno. Viste, puro pollando. Bueno, la verdad, estaba más duro que la mierda del pan, pero igual servía para el desayuno. Sí, bueno. Sí, sí. sí, Hay que limpiar eso. Eh, yo voy a ir de mochila con el chía a comprar cerveza. Oye, pero lo más importante, <risa> lo más importante es la cerveza, bueno. Sí. Que no se olvide es eso. Social. No el, importa que me vaya El jurado, foco, el foco es la cerveza. Bien, Mira, pero de cerveza. UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU Aborzando la humanidad. No, mira, ¿no? No, mira qué wey. Este weón se, se comió la weá. <risa> el, el bajón. El bajón. Y, y, y le pintó los roedores y se empezó a comer sí. todas las de por acá. No, el, y el weón eh, rompió, rompió la, la bolsa, rompió la bolsa para que creyeran que fue. Perro, fue fueron los ¿Pero? perros. Si tiene plástico en los dientes el culeo, <risa> Tiene plástico en los dientes. Ya <risa> vamos a levantar weón. Hoy acá estamos con el Gio, que está sacando una fotito. Vamos camino al mirador del águila, creemos que se llama, no nos acordamos bien, pero parece que sí. Allá esta parte bonita. Bueno. Cáchense acá el... así como el... ¿Qué más vendría siendo esto? Un río, hermano, un riachuelo. No sé, hermano, me fue como explico en historia y geografía, así que no cacho. Y está bonito acá el sector. Casi nos sacamos la cresta ahí, recién, y para qué hablar del pasamano, <risa> daba cualquier seguridad. <risa> Anda a sacarte la chucha, weón. Acá estamos, weón. Llegamos al mirador el águila. Supongo que se llama el águila. El <risa> cuerpo. <risa> <risa> <risa> la paloma se llama no, la, la weón. <risa> Está giladísimo el trekking, es para gente que. si subió este weón sube cualquiera. Está giladísimo weón. Muy bonito weón, estaba acá. Yo cacho que va a venir a hacer una ruta oficial para acá con los noobs un día de estos. En la hueá donde estuvimos el viernes en la noche, <ríe> 2000 metros casi y ahora vamos a hacer el mismo recorrido que hicimos en la noche que no alcanzamos porque los perones salieron de vuelo. <ríe> bueno yo también corrí, pero fue que dejaron solo los buenos. negros <ríe> <¿Viste? ríe> con yo creo que estas weas fuimos las que encontramos anoche. ¿Cuánto mide un coruro? No, este entre, entre 20 a 30. No, entre 20. Los chiquititos, como 10, una wea así, o no. Mm. Y lo encontramos en la zona central de Chile. Aquí aprendiendo con pelados. A lo mejor esas cajas fueron las que vimos en la noche, que eran hartas. Yo cacho. No eran nada conejo, ni, ni liebre, ni. ni. ¿Cómo se es está, weón? Ni puma. <ríe> Ahí andan en maná, pues weón, ¿o no? Bueno cabros, hasta acá llegó nuestro trekking del día de hoy <risa> <risa> Para el Glaciar, ¿cuánto se llama? Para La Paloma parece. Glaciar La Paloma alcanzamos a avanzar un kilómetro, más o menos Son 14 Y son 14 <risa> Así que bueno, igual andamos sin agua, sin ni una wea, Así que estamos cachando que no está tan peludo Pero tenéis que andar con agua y todas esas cosas no sé. como corresponde. Claro Creemos que podemos, que podemos llegar pero con alto tiempo porque son 7 kilómetros para arriba. O sea, perdón, 14 kilómetros para arriba. Nosotros llegaríamos a 7. Claro, la idea es llegar por lo menos a 7. Pero weón, está hermosa la vista, weón, hermoso. O sea, una weá, una weá increíble, weón. Está súper Super, súper súper bonito de semana, excelentísimo, larguísimo, desde el día viernes oh, yeah, yeah. Eh, lo pasé increíble eh, creo que le estoy empezando a agarrar mucho el gusto al tema de salir a acampar, a llevar cosas eh, y todo, al viaje y todo eso, shit, eh, puta, en serio, en serio, en serio ya me está empezando a gustar mucho esto yo estoy pensando seria, seriamente en eh, una moto distinta. <ríe> Ustedes saben a qué me refiero. Eh, yo sé que el video no fue algo... Eh, yo sé que el video no fue mucha moto, mucho nada, pero bueno, creo que es algo distinto. Eh, fue muy poquita moto lo que vimos, pero bueno este es un lugar donde se puede llegar en motocicleta un lugar bonito así que eso cabros, pues, cabros excelente día excelente fin de semana ahí con los loops ya regreso a casa nos vemos en un próximo episodio vídeo chao chao chao nos oh. <risa> veo muy muy muy muy muy pronto 吵吵吵